Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz sábado para todos, segundo día de nuestra novena de Navidad. Los invito, queridos hermanos, para que el gozo y la alegría de estos días inunden nuestra vida y lo dejemos ver en el diario vivir. ahora cuando vayamos a, a orar, a cantar los villancicos, a rezar la novena, a celebrar la Santa Misa, las posadas, reflejemos la alegría de esperar, la alegría de querer ver a nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos Y te glorificamos Señor Amén Bueno mis queridos hermanos, hoy sábado, segundo día de la novena Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo Capítulo 1, versículo 1 al 17 Origen de Jesús el Mesías Hijo de David, hijo de Abraham Abraham fue padre de Isaac Isaac de Jacob, Jacob de Judá Y de sus hermanos Judá fue padre de Fares y Serat Cuya madre fue Tamar Fares fue padre de Erron, Erron de Arán Arán de Aminadad, Aminarat de Nazón, Nazón de Salmón, Salmón de Bos, Bos, de, cuya madre fue Rahab, Bos fue padre de Obed, Obed cuya madre fue Rut, Obed fue padre de Gesé, y Gesé lo fue del rey David, David fue padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de Urias. Salomón fue padre de Rohan, Rohan de Abiud, Abiud de Azar, Azar de Josafat, Josafat de Yorán, Yorán de Asías, Josías de Joatán, Joatán de Acaz, Acá de Ezequías, Ezequías de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías, Josías de Jeconías y sus hermanos en la época de la deportación a Babilonia después de la deportación a Babilonia Econías fue padre de Salatiel Salatiel de Zorobabel Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliakín Eliakín de Azor, Azor de Sador, Sador de Akin, Akin de Eliud, Eliud de Eleazar Eleazar de Matán, Matán de Jacob y Jacob fue padre de José, el esposo de María de la cual nació Jesús a quien llamamos el Mesías así que hubo en total desde Abraham hasta David 14 generaciones de edad, de, desde David hasta la deportación, 14. Desde la deportación hasta el Mesías, también 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es una larga lista de nombres. Algunos de pronto de difícil pronunciación. Y uno dice, ay, Dios mío, no ¿qué es lo que está diciendo el Padre allá? Es la genealogía, el origen humano de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo relato nos presenta entre líneas el recuerdo, la figura, de algunas situaciones no tan santas eh, y que pues hacen parte de nuestra familia, de nuestra realidad humana, de nuestra historia humana, hace parte de la gracia, pero también nuestras situaciones de pecado. Esta Navidad es precisamente la fiesta donde Dios se abaja para levantarnos del pecado, de la miseria en la que podemos estar por alguna situación de pecado. El Señor se hace uno de nosotros, igual en todo el a nosotros, en todo menos en el pecado, para levantarnos y para sacarnos. Alabado sea el Señor. Feliz día para todos, queridos hermanos.